Bromelias. Bromelia es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliaceae, aunque comúnmente se llama con el mismo nombre a plantas de otros géneros de la misma familia. Sus flores tienen un cáliz muy profundo. Es un género tropical americano de plantas de la familia Promelisae. Son plantas de hábitos terrestres herbáceas, litófitas, que crecen sobre piedras o bien sobre... Son epífitas, que se desarrollan sobre árboles, cactus, etc. Acaulescentes, a cortamente caulescentes, Isomatosas o esterofoníferas, plantas hermafroditas, hojas arrocetadas y usualmente sin tallo, gruesamente armadas, inflorescencia sésil o escapilífera, pinnada o fasciculado compuesta, simple, sube santamente alargada a subcapitada sépalos libres o rara vez connados pétalos libres carnosos estambres conados, ovario ínfero o súpero fruto de una baya semillas sin apéndices Es característica de algunas especies de la reducción vegetativa, donde el cuerpo de la planta carece de tallo, por ejemplo, el N. Tuyansia neoides. Otra estrategia casi única de la familia es la presencia de tricomados foliares peltados de color grisáceo en especies que ocupan hábitats extremadamente secos y con altas radiaciones solares. Distribución, originarias principalmente de América, desde el norte de Estados Unidos hasta Argentina, y una especie en el oeste de África, muchas de ellas están dejando de existir, están en peligro de extinción en el Perú. Usos Dos especies producen altos dividendos en algunos países como ananas como sus, piña como fruto comestible y es mea, pagalnae como fibra, cultiva en parcelas con manejo rústico. Aunque también es estrella del campo. Por su resistencia y tamaño, la fibra de pita era enterada antiguamente por los indígenas para confeccionar redes de pesca, mecates, etcétera. También la vida que se obtiene de B. Serra. y B. Jerozni Chaguar es una de las bases de la economía de los Uchi del Gran Chaco, Argentina. Etimología. Bromelia. Nombre genérico que fue otorgado en honor del botánico sueco Olof Bromelius 1639-1705. ¿Cuántas veces al año florecen las bromelias, características y cultivo? Además tienen una gran peculiaridad y es que las bromelias florecen solo una vez en su vida durante un periodo que dura de 3 a 6 meses. ¿Qué tipo de vida tiene una planta de bromelia? El ciclo de vida de una bromelia epífita, desde que germina la semilla hasta que produce inflorescencia, puede ser de 2 a 30 años dependiendo de la especie. La mayoría de las bromelias del género Tillandsia florecen solo una vez al final de su desarrollo. Después de producir la inflorescencia, la planta muere. Cómo se puede alimentar a las bromelias, las bromelias se han adaptado para vivir utilizando las ramas y troncos de los árboles como soporte pero sin causarles daño, se alimentan de la humedad natural y a cambio de fuertes raíces tienen pequeñas raicillas, se sientan únicamente en cascarilla de arroz porque necesitan mucho aire. ¿Qué es la bromelia y para qué sirve? Algunos cardiólogos utilizan esta planta para tratar síntomas de la enfermedad cardíaca coronaria. Impide que los, las plaquetas de nuestras sangre se peguen entre sí y formen placas. Esta enzima se extrae del tallo y fruta de la planta de la piña, ananas, como comosus, perteneciente a la familia de las bromeliáceas. ¿Qué relación existe entre el árbol y la bromenia? Estas relaciones pueden ser simbiosis, parasitismo, mutualismo o comensalismo. En ese caso, como la bromenia obtiene beneficios del árbol, pero el árbol no es perjudicado ni beneficiado, la relación se llama comensalismo. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.